Chicos buenas, acá tenemos el manual de uso de cheques y vamos a empezar con el uso de cheque de otro banco En principio tenemos el número del banco En segundo lugar, el número del cheque Date cuenta que acá hay 3, 6, 8 y un número pequeño Este número pequeño, que es el 6, es el número del cheque dentro de la chequera Después tenemos la plaza, la fecha en la que se a emitir el cheque y tenemos también el importe numérico, el cual se digita en canje recibido y su contrapartida normalmente en el haber de la cuenta corriente. Algo que quiero que notes también es que el fondo del cheque tiene ciertas características para que no sea falsificable. Después tenemos aquí la composición del número de cuenta. Tenemos el número de la agencia, el código del banco, el número de la cuenta y el código del distrito, inmediatamente después tenemos parece en beneficio de el beneficiario, es decir a la orden del beneficiario, el importe escrito en letras y después viene los datos de la cuenta de dónde se van a extraer el dinero con el cual se va a pagar este cheque, en este caso carnicería Surrassky Park S.A. y su número de DOI o RUC, abajo la dirección respectiva, estos datos normalmente que están en rojo pueden ser opcionales. Para que este cheque tenga validez tiene que estar firmado, en este caso particular por el representante legal si fuese una empresa o por la persona a quien le pertenece la chequera. En este caso particular, Cintia joana de Milagro Ruiz y su número de NEI. Otro aspecto a considerar es la forma como están digitados estos números. Estos números son especiales para la lectora magnética, así como lee la tarjeta, hay un lector óptico que lee esto para registrar y abreviar los datos del cheque, uso el cheque del mismo banco, Este es el caso en el que nosotros tenemos cheque, que corresponde al banco donde yo estoy trabajando, de igual forma el nombre del banco, de acuerdo que es el mismo donde yo trabajo, el número del cheque, ojo para identificar y extraer los datos, no se digita, el número de la cuenta corriente se digita en operaciones de cuenta corriente, la cuenta que se realiza el cargo, de acuerdo, de cheque que es el pasivo. Después tenemos nuevamente la fecha, tenemos estos datos que corresponden básicamente a el valor numérico, a, a la orden del beneficiario, la suma de cantidad de letras y nuevamente de dónde se va a extraer el cheque. Karina marcas al día su número de doy. Estos números que están en negro normalmente van a ser puestos por la máquina una vez que los certifiques. Y nuevamente Karina es la que va a firmar acá, que es a quien le pertenece la chequera. Nuevamente debajo están los números para que puedan ser leídos por la banda magnética. Nuevamente y de igual manera en el fondo hay un diseño especial para que el no sea falsificado pero Acá tenemos ¿no? datos del beneficiario, que es a quien se debe abonar o depositar el importe del cheque. Dato de cuenta correntista, es decir, el cliente de quien se hace el cargo del importe de su cuenta corriente o de dónde se va a extraer el dinero. Y después el importe, pasí, el importe numérico, como hemos visto, se digita al momento de la operación, al momento de hacer el cargo. Y se abona en el depósito correspondiente. Muchas gracias chicos, continuamos.